Saludos y bendiciones del cielo para cada uno de ustedes, amigos capellanes, damas, caballeros que están detrás de la pantalla. Para este servidor es un honor el poder estar con ustedes en esta oportunidad y presentarles la introducción de lo que va a ser el programa en esta oportunidad. Y quiero mencionarles a ustedes que la capellanía tiene su origen en un hombre llamado Tur, y este hombre de Tur, de lo que es ahorita Hungría, este hombre santo, de, santo Tomás de Tur, fue un hombre que a los 16 años fue llevado al ejército romano. Era un hombre pagano, era un muchacho que no conocía de Dios nada. Sin embargo, él empezó a prepararse en el ejército romano y empezó a caminar y empezó a transitar en este camino hasta que fue eh, tomando diferentes responsabilidades y galones. Un día él fue enviado a una misión en, en la ciudad de Francia. Y cuando él iba en el camino había mucho frío y encontró a un mendigo en el camino. Cuando él vio al mendigo se compadeció, se bajó del caballo y le preguntó, ¿qué necesita? Él le dijo, tengo mucha hambre y frío. Este hombre le dijo, mira, no tengo comida. Pero tomó la capa y con la espada la cortó en dos. De ahí viene la palabra capellán. Y se lo colocó a este mendigo. Dice la historia que esa noche, este hombre soñó que ese mendigo era Jesucristo. Y que Jesucristo lo había llamado le había hecho un llamado para que él pudiera aceptar la responsabilidad de servir a Dios, pero servir también a su prójimo. El cambio drástico que tuvo este hombre lo llevó a dar testimonio y este testimonio sirvió para que no solamente él se bautizara, sino que también las personas que escuchaban su testimonio se pudieron bautizar también. Nosotros vemos que esta historia de la capellanía, es una historia que nos lleva a nosotros a pensar en las palabras de Jesús, expresada en el libro de Mateo, capítulo 28, y los versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, todos lo conocemos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándoles, dice la Escritura, que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito es y qué interesante que ante el llamado de Dios, que podamos nosotros salir a predicar, llevar a otras personas al conocimiento de su verdad, nosotros podamos utilizar las palabras de Isaías cuando Isaías dice, «Heme aquí». M aquí, y qué bueno es que nosotros podamos también hacer esto. Como capellanes, yo les invito a que ustedes puedan también asumir la responsabilidad de poder conducir los niños y jóvenes que están colocados bajo su responsabilidad. La capellanía comprende cuatro áreas. El área educativa, el área de salud, el área militar y las cárceles, el trabajo en las cárceles. Aquí en Venezuela, en nuestra unión, venezolana occidental, nosotros manejamos más la capellanía educativa. Tenemos 26 instituciones educativas y nuestra máxima casa de estudio y UNAP. Y necesitamos nosotros que cada capellán se convierta en un elemento importante dentro de la institución donde le toca laborar. Les confieso que muchas personas piensan que el capellán es el líder espiritual de la institución. Quiero mencionarles, instruirles de que el líder espiritual de la institución es el director del colegio o la directora del colegio. Y el capellán es una persona que está a su lado asistiéndole en los aspectos espirituales de la institución. Nosotros como Unión queremos que nuestros capellanes se puedan convertir en líderes espirituales de su institución y que puedan formar dentro de nuestros recintos eh, educativos, puedan formar sus grupos pequeños con la ayuda de los estudiantes, de los padres y representantes, de los profesores, de los maestros, del personal administrativo y que ustedes como capellán o capellanas puedan hacer la labor a la cual Dios les está llamando para que ustedes lo hagan. Durante mucho tiempo, y yo quisiera que eso quedara finalmente en la historia, se pensó que el, la capellanía era el cementerio de los pastores fracasados. Quitemos esa, esa idea y pensemos en grande. Pensemos que un capellán es una persona llamada por Dios, para cumplir un ministerio importante dentro de la institución educativa donde tiene que elaborar. Que ese capellán sienta delante de Dios una responsabilidad grande y que pueda sentir que necesita una preparación espiritual diaria. Y nosotros conocemos las herramientas que necesitamos. Necesitamos nosotros estudiar diariamente nuestra palabra, la palabra de Dios expresada en la Biblia. Necesitamos también nosotros estudiar los libros inspirados, leer nosotros todos los materiales que están disponibles para que un capellán se convierta en un, eh, en un ministerio efectivo dentro de la institución educativa. Y les termino mencionando a ustedes qué bueno es que podamos nosotros utilizar lo, lo, lo que dice Proverbios 25, 11. Esos consejos que nos da el sabio Salomón, dice Proverbios 25, 11, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Necesitamos que nuestros capellanes se conviertan en personas que ayuden, que apoyen, que ayuden, que sirvan de mentor al grupo de personas que están bajo su responsabilidad. El mejor mentor que registra la historia y que registra la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Tomó 12 hombres de diferentes lugares y los convirtió en hombres de bien, hombres que fueron a predicar la palabra y para honra y gloria de Dios, nosotros seguimos los pasos de estos hombres que a través del testimonio de Jesucristo pudieron hacer el bien. Que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe y la parte que viene a continuación ahora, que es la parte central de este programa, puedan ustedes asimilarlo con todo entusiasmo. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Álvaro Vergara. Soy el capellán de la Universidad Adventista de Venezuela y es mi responsabilidad invitarte a orar en este momento. Vamos a orar. Allí donde estás, inclina tu rostro para orar. Querido Padre, estamos muy agradecidos Señor por esta cumbre de capellanes que engalana Señor nuestro ministerio porque nos introduce en el marco, Señor, de la atención del ministerio de la compasión. Por favor, Señor Jesucristo, dirige esta cumbre tan importante para todos nosotros y que cada ponencia, cada pastor, cada capellán que va a dirigirse a todos nosotros pueda ser, Señor, tomado por ti, por tu Espíritu Santo y juntos, Señor, podamos sentir tu presencia a pesar de la distancia. Quédate con nosotros. Danos tu bendición y tu presencia, Señor, nos acompañe en toda esta actividad tan importante. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Hola, muchos saludos. Eh, mi nombre es Iván Omaña. Algunos de ustedes quizás me conocen o quizás me conocen a través de mi papá. Soy eh, el director asociado del Ministerio de Capellanes de la División Norteamericana y trabajo también para la Conferencia General en el Instituto de Capellanía Adventista. El profe Villegas me pidió que compartiera con ustedes una, en un pequeño seminario, una pequeña presentación acerca del fundamento del Ministerio de la Capellanía. Y pues eso es lo que quisiera hacer en este momento y compartir con ustedes en los próximos 15 minutos aproximadamente lo que significa el Ministerio de Capellanía. Voy a compartir con ustedes... Eh, algunas declaraciones de Elena de White, algunas declaraciones del reglamento operativo de la iglesia. Así que acompáñenme, vamos a comenzar con una corta oración. Padre eterno, te invitamos, Padre, a que estés con nosotros en este momento, que abras nuestro entendimiento y nos hagas ver lo que necesitamos aprender hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien que en primer lugar hablemos un poquito de qué me autoriza a mí hablar acerca de este asunto de la capellanía, porque el título o el trabajo que hago no, no me da la autorización para hacerlo. Pues lo que me autoriza es que desde que llegué acá a los Estados Unidos en, en septiembre del año 2000, llegué precisamente a trabajar en el Ministerio de Capellanía y a recibir la certificación y la, y la, y la educación necesaria para convertirme en un capellán. Ha sido un viaje de aproximadamente 21 años hasta ahora, yo llegué en el año 2000 y he estado educándome y preparándome, tengo un doctorado en ministerio del Seminario Teológico de Denver, donde hice una, una investigación acerca del ministerio de capellanía, soy capellán certificado por la Asociación de Capellanes Profesionales y por el Colegio de Supervisión Pastoral y Psicoterapia de los Estados Unidos y por el Instituto de Capellanía Adventista, donde funciono como el, eh, este, como el presidente de la Junta de Certificación del Instituto de Capellanía Adventista. Muy bien, hablemos entonces ahora sí qué es lo que es el Ministerio de Capellanía, qué es lo que hacemos, qué es lo que no sea me, me, me imagino que la mejor manera de hablar acerca de esto es comenzar hablando acerca de lo que es y lo que no es el Ministerio del capellán lo que es y lo que no es la Capellanía. Y hablemos de lo que no es. Durante mucho tiempo, y desde el principio lo voy a decir, durante mucho tiempo se ha, se ha hablado de que el, el ministerio de la capellanía es el cementerio de los pastores fracasados. Si alguien no funcionó como pastor, vamos a mandarlo para que sea, sea capellán Hace un tiempo atrás hubo un pastor, que no voy a decir el nombre de él, que me llamó, que estaba desesperado porque necesitaba que lo ayudara. Algunos piensan que porque la posición que tengo puedo ayudar a conseguir trabajo y la verdad es que no. Este, lo único que hago es hacer alguna recomendación y las instituciones deciden si a emplean o no al, al, al posible capellán. ¿Eh? Dejando, un tipo, dejando eso de lado, recibí una llamada telefónica, un compañero que me decía, Iván, este chico, necesito urgentemente conseguir un trabajo aquí en Estados Unidos y estoy tan desesperado que hasta Capellán me vuelvo. Hubo oh, silencio de mi parte, porque bueno, pero ¿qué es lo que no es? Si la persona no es un buen pastor en el distrito, que sea capellán o capellana, no, si no sirvió en el distrito, ¿qué va de? ¿Por qué? ¿qué hace pensar que va a servir en el ministerio de la capellanía? si está a punto de retirarse que sea capellán o capellana no ya dio todo lo que tenía que dar y este podría más bien pensar en que en, entregar por otro lado es muy flojo o floja que sea capellán o capellana, ¿no? Si fue flojo en el ministerio en la iglesia va a ser flojo en la capellanía también. Así que no nos sirve de nada. No sabemos qué hacer con él o con ella porque, bueno, me llamó un presidente de un campo y me dijo, mira, tengo un pastor que cometió adulterio y pues no queremos cerrarle la puerta, chico, a ver si tú nos puedes ayudar, ¿no? Si cometió adulterio y no puede ser más pastor, tampoco puede ser capellán por una cosa muy real, muy, muy real, que ustedes van a ver dentro de un momento. Ahora, ¿qué es lo que es el capellán? Los capellanes son pastores especializados en el ministerio institucional. Primero y muy importante que debemos entender es que el capellán es un pastor especializado. La capellanía es una especialización post-pastoral. Yo quiero que lo mires desde este punto de vista. Mi hermano menor... Quizá algunos de ustedes lo conocen como Chiqui, mi hermano menor, estudió medicina en Montemorelos, después sacó su reválida acá en los Estados Unidos y se convirtió en médico general. Pero él no quería ser médico general, él quería ser cirujano. Así que se fue a Nueva York y allá completó una residencia en cirugía. Y entonces, después de que terminó su residencia, dijo yo quiero hacer una especialización dentro de la cuestión de la cirugía en cirugía no invasiva y en cirugía robótica. Y en este momento mi hermano es director del centro de cirugía robótica en uno de nuestros hospitales allí en Orlando, Florida. Es un, primero fue médico, después se hizo cirujano y después se hizo especialista en cirugía robótica. Lo mismo sucede con los capellanes. Primero somos pastores, después nos hacemos capellanes y después nos hacemos especialistas en el ministerio institucional, bien sea en las instituciones de salud, bien sea en las instituciones militares, bien sea en la policía, el departamento de bomberos, en la comunidad o en las instituciones educativas, que es donde está la mayor parte de los capellanes allí en interamérica la mayor parte de los capellanes están en las instituciones educativas son pastores especializados en el ministerio institucional educativo en el caso de ustedes son proveedores de cuidado espiritual que proveen cuidado espiritual a todos los niveles de la organización no solamente al nivel de los estudiantes no solamente al nivel de los estudiantes y los familiares sino que también lo hacen para los estudiantes para los familiares de los estudiantes para los profesores, sus familiares, el personal de, lo, de el, la escuela, en el caso de ustedes, o el personal en donde sea, son los proveedores de cuidado espiritual en el ambiente, son guías espirituales, son consejeros espirituales, son líderes espirituales, consejeros, mentores, líderes experimentados. Líderes experimentados. No son cualquiera, no, no llenamos la posición de capellán con cualquiera, no. La llenamos con una persona que es una persona que puede influenciar las mentes. Y yo voy a tomarme un poquito más de tiempo para analizar esto. Y quiero que quizá en algún momento, si tienen que parar la, el video y discutir algo entre ustedes, por favor, háganlo. Háganlo, no, no se detengan. Pero yo en este momento quisiera compartir con ustedes en la historia denominacional adventista, esto no es algo que ha sido nuevo, no señor, aunque el departamento de capellanía de la conferencia general y de las divisiones tiene, por ejemplo, en la división interamericana, el departamento de capellanía se estableció hace dos quinquenios atrás, como departamento en sí, pero el departamento de capellanía de la conferencia general se estableció hace 40 años, en eh, en lo que habría sido la conferencia general el año pasado, habríamos celebrado los, el 40 aniversario del Ministerio de Capellanía. Sin embargo, este, esto es algo que no es nuevo dentro de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, en, después de ser formada... La hermana Elena de White le pidieron consejo acerca de cuando escogieron al primer capellán adventista, que lo escogieron para ser el capellán en el hospital o en, el, en lo que se conocía en aquel tiempo como el sanatorio de Battle Creek. En el sanatorio de Battle Creek, cuando se inició la obra médico-misionera adventista, el primero que fue director médico de ese hospital fue el doctor Kellogg. No vamos a entrar en la discusión de todo lo que hay que ver con esa, con esa situación y cómo él se separó de la iglesia y todas estas otras cosas. Pero sí puedo decirles que en aquel momento, cuando se, no, cuando se inicia el trabajo de, de, de Ministerio de Salud en la Iglesia, en ese momento se invita a un primer capellán, se elige al primer capellán y le piden a Elena de White consejos sobre quién debe ser la persona o cuáles deben ser las características de la persona que va a ocupar esa posición. Miren lo que ella dice, yo le voy a dar la cita en un momentito, pero miren lo que ella dice claramente. Es de gran importancia que el elegido para ocuparse de los intereses espirituales de los pacientes y los auxiliares sea un hombre de sano juicio y principios firmes, con influencia moral y que sepa tratar las mentes. Debiera ser una, una persona experimentada y sabia, afectuosa e inteligente a la vez. Mira, aquí hay muchas descripciones interesantes. Una persona de sano juicio, de principios firmes, con influencia moral, moral, que sepa tratar las mentes. Una persona experimentada, sabia, afectuosa e inteligente a la vez. Yo quiero que pienses en esa declaración y lo compares con quien tú eres, lo comparo yo con quien yo soy. Mira, sigue diciendo la sierva del Señor, para servir a aceptar. Aceptablemente. No, no estamos hablando aquí para servir de una forma de mucha rimbombancia, no, sino para servir aceptablemente. Es decir, lo básico en esta función se necesita la máxima sabiduría y amabilidad, además de una integridad inflexible, porque el prejuicio, la intolerancia y el error de cualquier tipo deben ser combatidos. Mira, mira qué, mira qué grande la declaración. Una persona de máxima sabiduría y amabilidad. Además de una integridad inflexible, porque el prejuicio, la intolerancia y el error de cualquier tipo deben ser combatidos. Continúa diciendo ella, y aquí está la cita, testimonios para la iglesia, volumen 4, páginas 538 y 539, para los que quieren ir a, a observarla allí. Ese puesto no debería ser ocupado por un hombre de temperamento irritable y combativo. Es preciso poner cuidado en no hacer que la rudeza y la impaciencia vuelvan repulsiva a la religión de Cristo. Mediante la mansedumbre, la amabilidad y el amor. El siervo de Dios elegido para esta obra, y a qué obra estamos hablando, la obra de ser el primer capellán de la institución, de la primera institución de salud adventista. El siervo de Dios elegido para esta obra de capellanía debería representar correctamente nuestra santa fe. Yo quiero en este momento detenerme un momentito y les voy a pedir que detengan el video. Y que compartan entre ustedes cuál es su reacción a la explicación que Elena de White hace de lo que debe ser el primer capellán. La descripción que ella hace de lo que fuera el primer capellán elegido en nuestro sanatorio adventista de Battle Creek. Así que aquí me detengo y quiero que ustedes lo discutan entre ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son esas características? Cómo les, ¿Qué les hace pensar esa descripción de Elena de Juárez? Yo pienso que el Ministerio de Capellanía es algo de lo que tenemos que hablar, porque es quizás el secreto mejor guardado en el ministerio de la iglesia adventista del séptimo día. Necesitamos conversar acerca de estas cosas. Y voy a comenzar no solamente ya hablándoles acerca de lo que decía Elena de White de lo que debía ser el capellán de la iglesia, sino que también ahora vamos a establecer lo que dice el reglamento interno de la iglesia. No vamos a hablar aquí de cosas que no son... Yo estoy hablando lo que está escrito en los documentos oficiales de la iglesia adventista del séptimo día. Lo que en mi tiempo, cuando yo comencé, se llamaba, se conocía como el libro negro, porque no todo el mundo tenía acceso a ese libro. Ahora todos tenemos acceso a él, todos sabemos dónde buscarlo, dónde encontrarlo. Y si tú no sabes dónde hacerlo, simplemente habla con el, con el profesor Villegas, o habla con el secretario de, de, la, de, la, de la Unión y pídeles que te hagan llegar una copia. Hay copia digital de este, de, de este documento y verás que lo que yo estoy ofreciendo y lo que estoy compartiendo no es nada que no está escrito allí. No es nada que no está establecido por nuestros líderes en la iglesia. Entonces vamos a ver el reglamento. ¿Qué es lo que dice el reglamento? En el reglamento operativo de la conferencia general, la sección FA 30.5, repito, sección FA 30.5, dice de la siguiente manera, y transcribo exactamente lo que dice, todos los capellanes son pastores, aunque no todos los pastores están llamados a ser capellanes. Para convertirse en capellán, los pastores deben tener educación teológica avanzada. Voy a leer de nuevo esto con calma. Para convertirse en capellán, los pastores deben tener educación teológica avanzada, experiencia pastoral verificada por credenciales vigentes y endoso eclesiástico. Ok, esto es importante. Capellanes son pastores que tengan educación teológica avanzada. A nivel de la conferencia general y de las divisiones del mundo, se pide que el capellán que va a ser endosado como el capellán adventista del séptimo día tenga por lo menos un título de maestría experiencia pastoral verificada por credenciales esto es importante también hay algunos campos que están a los capellanes que tienen en las escuelas le dan credencial misionera o le dan credencial educativa es decir los hacen maestros de biblia en el colegio y el capellán no es el maestro de en la escuela, no es el maestro de Biblia, ¿eh? esto es muy importante, nota que nadie en ningún documento oficial aparece esa descripción, ahora ojo aquí, no vayan a decir ahora que el pastor Omaña les está diciendo que si están dando clases de Biblia vayan y peleen con los dirigentes, no, no estoy diciendo eso, le estoy diciendo que esto es lo que dice el reglamento de la iglesia, ¿eh? Entonces, tienen que, tener, tienen que tener credenciales vigentes, lo que significa que son pastores y son, eso, eso incluye el pago, eso incluye la remuneración, Verifica, su, su experiencia pastoral está verificada por credenciales y tienen endoso eclesiástico. El endoso eclesiástico de la iglesia adventista del séptimo día se otorga solo a pastores adventistas. Dicho endoso se requiere para trabajar como capellán adventista en una institución denominacional o para representar a la iglesia como capellán en cualquier organización pública. Ojo a esto aquí, en las instituciones denominacionales usted debe tener su endoso denominacional para funcionar como capellán y en las instituciones públicas, bien sea en el ejército o en cualquier otra cosa, usted necesita el endoso denominacional para funcionar como capellán. Así que el endoso es la base sobre la cual su trabajo funciona. Ese endoso es el reconocimiento eclesiástico de que el pastor, voy a utilizar un nombre jocoso aquí, el pastor Gumercindo Mesino, que está allí en Barquisimeto, y que va a funcionar como capellán del de Instituto Metropolitano Adventista del séptimo día, es un pastor adventista en regla y puede de, eh, llevar a cabo las funciones de un pastor en el colegio del Instituto Metropolitano Adventista. Pero digamos que el de la clínica Racetti ahí en Barquisimeto por nombrar un por decir algo decide que ellos, des, que ellos quieren nombrar a un pastor y van a nombrar al pastor Gumercindo Siete Mesino como capellán de la clínica Racetti. La clínica Racetti no es una institución adventista del séptimo día, pero quieren tener a un pastor adventista como capellán allí. Por consiguiente, al pastor para que el pastor Gumercindo Mesino pueda trabajar como capellán en la clínica Racetti necesita el endoso denominacional que se lo da solamente la división. El endoso es dado por las divisiones o por la conferencia general. Se lo da la división y como él está trabajando para una institución que no es adventista, que no pertenece a la iglesia o que no está listada en, el, la, en la lista de instituciones de la Iglesia, el, las credenciales del pastor Gumercindo Sietemecino, mientras trabaja como capellán de la clínica Racetti en Barquisimeto, vienen de la división interamericana. La división es la que tiene que darle las, eh, las credenciales porque él está conectado con la división por medio de su endoso denominacional. Voy a seguir. En la sección FA 30.5 aclara un poquito más cuáles son los requisitos para el endoso denominacional. El, el endoso eclesiástico es la afirmación de la iglesia de que una persona está buscando o sirviendo en la capellanía y ha presentado evidencia de su llamado y entrenamiento para ese ministerio. El solicitante debe, número uno tener una licencia ministerial o una credencial ministerial o de pastor comisionado en regla con la iglesia adventista del séptimo día, con un mínimo de dos años de experiencia pastoral después de la graduación o equivalencia comprobada según lo determina el comité de ministerios de capellanía adventista de la respectiva división. Primero, tiene que tener una licencia ministerial o credencial ministerial con un mínimo de dos años de experiencia pastoral después de su graduación o una equivalencia comprobada según lo determine el comité o la junta de ministerios de capellanía de la división, en el caso de ustedes de la división interamericana. Voy a seguir adelante. Número dos, debe completar la capacitación adecuada para el ministerio especializado y tener la experiencia adecuada pastoral esencial y definida según sea necesario nota que se repite el asunto de la experiencia pastoral una de las cosas que ha estado pasando últimamente que hay algunos capellanes que están medio molestos a mí se me acercó uno en estos días cuando yo le pedí me está pidiendo que lo ayude a endosarse aquí en norteamérica estoy hablando me está pidiendo que lo ayude a endosarse y me dice no es que yo no soy pastor yo soy capellán. Yo le dije, ah, muy bien, muy bueno eso, anda, búscate una experiencia pastoral, porque hasta que no tengas dos años de experiencia pastoral comprobada, no te vamos a dar el endoso denominacional. Y no estaba muy contento conmigo hasta que finalmente entendió que como capellán necesita esa identidad pastoral, necesita saber que él es un pastor en el lugar donde está funcionando como capellán. Número tres, tener un empleo o estar buscando empleo en un entorno de ministerio apropiado. Aprobado. Y número cuatro, continuar manteniendo responsabilidad con la iglesia. Hay algunos que piensan que porque se hicieron capellanes ya no necesitan más responsabilidad con la iglesia. Eso normalmente pasa aquí en Norteamérica mucho. No, no creo que pase mucho en Interamérica, pero el capellán ya no es pastor de iglesia, pero sigue teniendo una responsabilidad eclesiástica con la iglesia. Él tiene que seguir devolviendo sus diezmos, tiene que seguir asistiendo a la iglesia, aunque llevamos ya más de un año que las iglesias no han estado funcionando, esperamos que pronto se hablan las iglesias de nuevo, tiene que seguir asistiendo a la iglesia, tiene que seguir haciendo evangelismos, tiene que seguir compartiendo su fe, tiene que seguir siendo un cristiano adventista del séptimo día, a pesar de que su trabajo como capellán lo lleva a una oficina o a un colegio o a una o, o una clínica en sus horas de trabajo, pero sigue siendo como cualquier otro miembro de iglesia responsable de la misión de la iglesia. Ok, voy a detenerme aquí a dejarlos también que tomen un poquito de tiempo para discutir estas cosas que les he compartido en este momento. ¿Cuáles son? Los, las cosas que ustedes necesita para recibir el endoso denominacional y para funcionar como capellán donde sea que esté. Y nótese algo aquí, que el endoso denominacional, de acuerdo al reglamento operativo de la Conferencia General y de la División Interamericana, la División Norteamericana y de todas las divisiones del mundo, el endoso denominacional es el requisito previo para que usted pueda funcionar como capellán en cualquier institución. Es algo que usted debe lograr hacer, debe hacerlo pronto, si no lo ha, logrado, si no lo ha hecho hasta ahora. Y ojo aquí, esto es también muy importante, en el caso de ustedes... A través del profesor Villegas, ustedes tienen que conectarse con el pastor Irán Ruiz, que es el director del Ministerio de Capellanes de Interamérica, que es con quien ustedes deben trabajar para recibir su endoso denominacional para el Ministerio de Capellanía en las instituciones adventistas. Repito, de acuerdo al reglamento, ese endoso es un prerequisito para que tengas empleo, para que cumplan funciones como capellán en estas instituciones algunas definiciones importantes voy a tener vaya estoy ya casi terminando en primer lugar licencia o credencial ministerial no creo que necesito aclarar eso esa es la tarjetita esta que te dan con la foto tuya creo que la en el tiempo que yo estaba ya tenía la foto de nosotros en otra cosa que es muy importante es que usted provee cuidado pastoral cuidado espiritual usted es un pastor en esa área en la que está funcionando, no es un maestro de Biblia, aunque cumple funciones de maestro de Biblia. Cuando yo era pastor en la iglesia, cuando esta, la última iglesia donde fui pastor fue ahí en Valencia Central, cuando yo era pastor, yo tenía mi responsabilidad pastoral y dentro de mi responsabilidad pastoral yo también tenía que dar clases bíblicas. No era el, no era el capellán del colegio pero, y tampoco daba clases de Biblia en el colegio, pero sí daba clases bíblicas en la iglesia. Porque mi responsabilidad como pastor incluye también educar, dar clases bíblicas. Este cuidado pastoral es de naturaleza ministerial y pastoral. Repito, no se te olvide, eres un pastor en el colegio o en la organización donde estás. Tienes la responsabilidad de administrar ordenanzas o ritos. En la iglesia adventista del séptimo día, las ordenanzas y los ritos son muy sencillos. La santa cena que la dan los ancianos de iglesia, si tú estás funcionando como, como capellán en el colegio y no has sido ordenado como anciano, no puedes cumplir ciertas funciones ministeriales. Y, repite, y otra cosa que es importante que debes saber en el manual de iglesia, dice que si tú eres anciano de iglesia, para poder funcionar como anciano, tienes que ser nombrado anciano en una iglesia. Así que si, por ejemplo, estás allí en el colegio del IMA en Barquisimeto, y vive cerca de la Iglesia del Oeste, ahí en Barquisimeto, para poder funcionar pastoralmente y administrar ordenanzas en tu trabajo en el colegio como capellán. Tienes que ser miembro de la Iglesia del Oeste y tienes que ser anciano en la Iglesia del Oeste, ansiado, anciano nombrado, porque puedes haber sido ordenado, pero si no te nombraron no puede funcionar como tal otros ritos, la Santa Cena y otras actividades más que puedes tomar en cuenta también hay funciones relevantes en el área laboral. ¿Cuáles serían esas funciones relevantes? En algún momento tendrás que organizar la semana de oración del colegio. En algún momento te tendrás que sentar con el director o la directora del colegio para hablar acerca del plan maestro de desarrollo espiritual del colegio. Dicho sea de paso, acabamos de aprobar en la conferencia general, no hace ni un mes, lo aprobamos el nuevo formato para el... <coughs> ...para el plan maestro de educación, el plan maestro espiritual de los colegios y las instituciones adventistas. Ya prontito van a empezar a hacer las evaluaciones de la AAA y dentro de las evaluaciones de la AAA estará la revisión del de de el plan maestro espiritual de las instituciones. Y el plan maestro espiritual de las instituciones es responsabilidad del director o de la, la directora de la institución... Pero el capellán funciona de acuerdo a nuestro, a, a, al proceso y al reglamento. El capellán funciona como asesor o asesora de la directiva del colegio. Es responsable de que esto se lleve a cabo. Y e inclusive en, la, en el nuevo programa, en la nueva descripción, hay una descripción completa acerca de las responsabilidades del capellán en las instituciones adventistas. Sería bueno que lo tomen en cuenta. Otros requisitos a tener en cuenta, una educación a nivel de maestría, eso es lo que solicita el reglamento de la conferencia general y de la división interamericana, educación a nivel de maestría, un mínimo de dos años de ministerio pastoral a nivel de la iglesia local, 40 horas de educación continua cada año, cada vez que usted, una vez que usted reciba el endoso denominacional, tiene que reportar 40 horas de educación continua cada año, y una ordenación como pastor eventualmente debería llevarse a cabo si la persona todavía no ha sido ordenada. Anciano ordenado y nombrado en la iglesia local, ya, no so, ya les hablé acerca de esto, ya les hablé acerca de esto. Bueno, muy bien. Y ya con esto acabo de establecer quizás una base. Pueden analizarlo entre ustedes y con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta a través del profe Villegas, se pueden comunicar conmigo. Este, espero no haberles causado mucho dolor de cabeza o mucha preocupación. Me pidieron que les hablara acerca de qué es lo que significa la capellanía y qué es lo, cuáles son los fundamentos de la capellanía y creo que debía comenzar por allí. Que ustedes pudieran entender qué es lo que se espera de todo, de los capellanes. Permítanme terminar en este momento con una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias por responder siempre a nuestra petición cuando hablamos contigo. Señor, quizá en este momento al escuchar mi voz, algunos se sienten un poco preocupados por las cosas que he compartido. Recuérdales algo, Señor. Cada vez que tú llamas a un ser humano, a pesar de los obstáculos que hay en el camino, tú te encargas de llevarlos a cumplir con el llamado que tú les has dado. Así que si hay algo que le falta de esta lista grande, recuérdales que si tú los llamaste a este ministerio de la capellanía, tú te encargarás de allanar el camino y ayudarlos a alcanzar el objetivo que se han propuesto y el objetivo que tú te has propuesto para ellos. Señor, yo sé que las cosas no son fáciles en Venezuela. Sé que hay muchas dificultades. los Padre Santo. Sosténlos. Y sobre todo, Señor, provee. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es un momento muy importante el que tenemos nosotros ahora. Vamos a orar a Dios y vamos a despedir esta actividad colocándonos en las manos de nuestro Creador. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por ser un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios sanador, un Dios salvador, un Dios que está cada día, Señor, pendiente de nuestras necesidades diarias. Permito, Padre, que cada uno de los capellanes que han estado compartiendo durante este momento esta programación tan bonita preparada para ellos pueda hacer un efecto muy importante en su vida y que cada capellán, Señor, se convierta en una persona especial en el trabajo que está realizando en su institución educativa. Guárdalos, acompáñalos y bendícelos en su trabajo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.